Y conocí a una mujer. Ella todo lo cambió Y luego se fue Soy música y veneno Tengo muy poca fe Debo abrir una ventana, solo pienso en correr Mi mente rebobina al momento en que se fue Ella me amó Al menos eso quiero creer Estoy solo, el mundo es muy pequeño, el acelerador a tope en busca del sueño, escucho condena a rebotar en mis bocinas, la noche es fugaz, eso me decías, Pues sintiendo la brisa, aunque no vaya deprisa, durmiendo tranquilo entre cenizas, entre el disturbio de tu sonrisa, te mentí porque cicatrices estoy tan solo que a veces lo detesto me siento abajo a veces siento que no crezco fumando 20 en compañía del resto estoy muriendo lento pero me escucho fresco estoy muriendo lento pero me escucho fresco muriendo lento pero me escucho fresco soy música y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 Sin poder dormir, quiero olvidar el drama y poder salir Te juro, nadie te va a suplir Tengo palabras, que jamás voy a decir Y es que, te fuiste tan deprisa Tengo tu chamarra, y recuerdo en la cordiza Y es que, te fuiste tan deprisa Yo tengo pocos, se me escapa la sonrisa Solo quiero paz, entre la multitud Quiero rosas y ron en mi ataúd Vivir tranquilo, que sea mi virtud en decadencia está mi salud. Y es que estoy muriendo, joven. El corazón a tope, esperando lo destroce. No tengo talento, pero solito brilla. Estoy buscando tiempo. Tus ojos son mis guías. Tus maletas en la acera. vacía la cajetilla. Tengo fotografías como biografía. Y es que estoy muriendo lento. Tengo mis huesos plasmados en el viento. Soy música y veneno. Tengo muy café. Tengo abrir